Técnicamente no hay mucho que decir de los títulos de logista, además de la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes desde los mínimos de la pandemia, es decir, la estructura alcista de precios es más que evidente y lo único a resaltar es la importante zona de resistencia que tiene los máximos de agosto de 2018 y la zona de máximos de noviembre de 2021. Estamos hablando de los 19,20 y 19,30. Estos son los máximos históricos y aquí está la zona de control de lo que se deduce que si en un futuro es capaz de cerrar por encima y si se semanales mejor que mejor, entonces se colocará en su vida libre absoluta con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para todo subyacente. Así que de momento, pues a esperar y vamos a ver cómo le sientan los resultados y si, y si sirve de, de acicate, por así decirlo, para acercarse de nuevo a esta importante zona de control de los con 19,30 euros.